Hola familia, les trajo un video que me han pedido algunos de ustedes, pero creo que no será el video que me pidieron. ¿Por qué? Porque hace dos días sacaron la noticia sobre la nueva economía de Aplan, la actualización, y me pidieron que hablara sobre esto. Ya leí este documento unas 4 o 5 veces y todavía no lo entiendo bien. Lo que hice fue leer el papel blanco de Upland, lo que le llaman el white paper. Lo había yo leído hace unos meses. le entendí un poquito, pero creo que fue necesario leerlo otra vez para entender muy bien de qué se trata esta actualización. Entonces me puse a pensar que lo que voy a hacer es hacer dos videos. Uno donde voy a hablar sobre los fondos de los UPEX porque mencionan eso en, en la nueva noticia que nos dieron hace dos días y creo que es necesario que entiendan eso primero para que tal vez entiendan lo que quieren hacer los de Hablan. Es algo un poquito complicado, espero poder explicarme bien. Espero no hablar como loco, no hacerme bolas. Voy a tratar, Ahí. pero vamos a ver qué pasa. Entonces es lo que vamos a hacer, ¿ok? ok Vamos a hablar sobre la sección de los UPEX del fondo monetario en el le llaman el white paper y también les digo que subí la información a dónde está aquí en los eventos se hablan subí este documento el pdf y creo que también tengo que subir el white paper. Pero aquí, este documento es este de acá. Solamente hice la traducción de esa sección donde hablan sobre los fondos monetarios de UPEX. ¿okay? De eso se va a tratar este primer video. No sé si va a estar largo o va a estar corto, pero vamos a, a explicar esto de qué se trata, OK, familia. Muchos de los proyectos criptos, tienen un documento donde explican sobre el proyecto. En inglés le llaman el white paper, el papel blanco. Ahí explican todo, todo sobre ese proyecto cripto. ¿Qué es este? Son 26 páginas, algo así, 24 páginas. Y de aquí, cuando los de Aplan empezaron el proyecto, explicaron de qué se trataba. Es, es bonito, es bueno leer esto. Porque se da una idea de la visión que tienen los de Aplan con el juego y cómo es que tal vez han cambiado algunas cosas o ya se hicieron en realidad algunas de, de las cosas que hablaron en este documento. Pero vamos a hablar de esta sección en la página 12, 13 y 14. Lo que vamos a hablar ahorita. Ok, para que así le entiendan a la noticia que nos dieron hace unos días. Fondo monetario de tokens. El token es la moneda de Aplan, que es el UPEX. Los flujos de pago de Aplan y la inflación están diseñados de tal manera que benefician y fomentan el juego en general. Entonces los flujos de pago de Aplan y la inflación están diseñados de tal manera que benefician y fomentan el juego en general. Luego, los flujos de pago de Aplan y la inflación están diseñados de tal manera que crean una economía sólida con una moneda, la moneda es UPEX, confiable. Y también estos flujos de pago y la inflación apoyan las operaciones diarias, las operaciones del, de la compañía de Aplan. Y estos flujos de pago de Aplan y la inflación ayudan al desarrollo de la plataforma, el juego en sí. Dice, para simular una economía más realista, los tokens, los UPEX, están preinflados donde un dólar equivale a mil UPEX. Inicialmente se acuñaron o se mintieron 100 mil millones de UPEX y se asignaron a dos grupos que se denominan Fondo Monetario de Aplan y el Fondo Monetario de la Comunidad. Vamos a hablar de estos dos diferentes fondos. ¿okay? En el papel blanco de Aplan se le dicen 100 billones de UPEX, pero en español se dice 100 mil millones de UPEX. Y como muchos de nosotros sabemos, ¿dónde está el juego? Cuando vamos a la tienda de Aplan y queremos comprar UPEX, ¿verdad? 5 dólares equivale a 5 mil UPEX. Un dólar igual a mil UPEX. Nada más que lo mínimo que se puede comprar son 5 dólares, que son mil UPEX. Aquí nos regresamos. Aquí. Okay. Primero vamos a hablar sobre el fondo monetario de Apple. Este fondo monetario tiene mil millones de UPEX. Acá dice, monthly maintenance per active user. Lo que se acuña mensualmente por usuario activo y tiene la flechita, quiere decir que hay 50 mil millones de UPEX en este fondo, que es lo que se puso en este, en este fondo al principio. Y de aquí, de estos 50 mil millones de UPEX, se les vende a los jugadores por fiat o por cripto en un futuro. Pero creo que ya se puede vender por cripto. Uh, para jugar el juego. y Vamos a explicar un poquito más sobre esto. Fondo Monetario de Aplan, que son estos 50 mil millones de UPEX, se han asignado 50 mil millones de UPEX para vender UPEX por FIAT. ¿Qué es FIAT? FIAT es el dinero sin respaldo tangible. Tan solo tiene un valor atribuido por convenio. Dólares, euros, yen, etcétera. En los años 1970... El gobierno de Estados Unidos decidió que el dólar ya no fuera respaldado por el oro. No me acuerdo bien cómo era, pero por cada dólar había cierta cantidad de, de oro respaldando el dólar. Decidieron ya no hacer eso. Entonces esto los ayudó a imprimir más dinero. Por lo que no entiendo, no soy ningún economista, pero por lo poco que entiendo, eso hicieron para poder imprimir más, más dinero, para poder uh, pagar por más gastos en el gobierno y en sí el dólar se devaluó Poco a poco se fue, se fue devolando, pero en fin. Um, entonces, se asign asignaron estos 50 mil millones de UPEX para vender UPEX por fiat por dólar, euro, yens, otra moneda de otro país, y luego por cripto. Los ingresos en fiat se utilizan para financiar las operaciones de Aplan, la compañía de Aplan. Si algunos de ustedes han, han invertido dinero en el juego, cuando nos dan esos UPEX, por ejemplo, si compro 20 dólares en, en UPEX, que son 20 mil UPEX, van a salir de estos 50 mil millones de UPEX en este fondo. De ahí es donde salen los UPEX que nos dan cuando los compramos. Ese dinero, esos 20 dólares que, que le metí al juego, los usan para las operaciones de la compañía. Uh, para, para, por ejemplo, pagar sueldos de los empleados, pagar este, gastos de la luz, no sé, del teléfono, de su internet. Todos esos, esos casos que tienen los negocios, para ahí se van nos, nuestra inversión. ¿okay? Para asegurar la financiación, el continuo desarrollo y crecimiento de la plataforma, el grupo de Aplan recibe una cantidad variable de UPEX por jugador activo. recién creado por el sistema de acuñación Aplan. A eso todavía no lo entiendo bien. A ver, para asegurar la financiación del continuo desarrollo y crecimiento de la plataforma, la plataforma es el juego, el grupo de Aplan recibe una cantidad variable de UPEX por jugador activo. Y creo que eso es por ejemplo, cuando compramos una propiedad, nos cobran esos impuestos, el 5%, tal vez. Esto todavía no lo entiendo bien, pero en fin. Aquí, este es el fondo monetario de la comunidad. Este es el fondo monetario de Aplan, donde los jugadores compran UPEX por dólares, por euros, por cripto. Y esto, una vez más, nos ayuda con las operaciones diarias del de la compañía. Aquí vamos a hablar de el Fondo Monetario de la Comunidad. ¿Cómo es que se transfieren, se mueven todos estos UPEX? Digamos que entro con el bono de 6000 UPEX, ¿verdad? Compro una propiedad, una propiedad inicial, esos, y me costó mil UPEX esa propiedad. Esos 5000 UPEX se van al Fondo Monetario de la Comunidad. Cuando compro una propiedad en el mercado secundario, recuerden que nos cobran el 5%. Ese 5% de UPEX se va al Fondo Monetario de la Comunidad. Otros sobrecargos, otros fees que nos cobran cuando viajamos por avión, por tren tal vez, esos los mandamos aquí al Fondo Monetario de la Comunidad. Los 50 mil millones de UPEX. Aquí no lo entiendo bien. Cuando se mintían mensualmente por usuario activo. La verdad, esto no sé qué es. Pero en fin, lo que nos cobran aquí de UPEX se van aquí al fondo monetario. Esto es lo que este jugador Mogul, le a, todas esas transacciones ha hecho este jugador y se vienen aquí, al fondo monetario. Después de este fondo monetario, se pagan nuestros Ganancias mensuales por tener nuestras propiedades y las colecciones. ¿De qué hablamos? Regresamos acá. Aquí nos vamos a las colecciones. Cuando podemos juntar colecciones, este, propiedades que son de colección, todos estos bonos, estos UPEX, vienen del Fondo Monetario de la Comunidad. Que Al principio eran 50 mil millones de UPEX. Mis ingresos mensuales de cada propiedad. Aquí me llevo 45 UPEX por mes salen del Fondo Monetario de la Comunidad. Este de aquí son los ingresos por las propiedades que nos dan mensualmente y los ingresos, y los ingresos por tener propiedades en colección. Este es el bono que nos dan por completar una colección aquí. Y luego, cuando tienen eventos, por ejemplo, del, del Rush, de concursos de que, del Flash Challenge, cuando nos dicen que diseñemos algo, concursos así, de ahí salen los premios, los UPEX, del Fondo Monetario de la Comunidad. ¿okay? Entonces, el Fondo Monetario de la Comunidad se acuñaron, mintearon 50 mil millones de UPEX para hacer funcionar y sostener la economía. Este fondo se caracteriza por múltiples flujos de UPEX entrantes y salientes. Acabamos de hablar de esto. Entraron aquí UPEX por transacciones que hacen jugadores. Y salen los UPEX del Fondo Monetario para pagar a los jugadores. Este fondo se caracteriza por múltiples flujos de UPEX entrantes y salientes. La siguiente lista no es ex exhaustiva y es sujeta a cambios con el tiempo, que lo han hecho. ¿verdad? Fondos de entrada, hablamos de eso. Ingresos de la venta inicial de una propiedad. Tarifas del mercado que ocurren cuando dos jugadores realizan transacciones, 5% de comisión para cada jugador. ¿De qué es eso? Para algunos que ustedes no saben. Porque recuerden familia, tenemos jugadores nuevos que no saben de, de esto. Por ejemplo. A ver. Si quiero comprar una propiedad. Por ejemplo esta. Si la quiero comprar. Acá dice que voy a pagar 525 mil. Esos 25 mil extras son del 5% que tenemos que pagar. Si yo vendo una propiedad, creo que aquí tengo una a la venta en el loop. A ver, déjenme ver. Sí, miren. Si yo quiero vender esta propiedad por 812,000 UPEX, 812,000 UPEX, sí. En realidad voy a recibir 771,400 porque tengo que pagar el 5%. De eso están hablando en esta sección. Las tarifas del mercado que ocurren cuando dos jugadores realizan transacciones, 5% de comisión para cada jugador. eso se van al fondo monetario de la comunidad. Otras posibles tarifas, por ejemplo, comprar, viajar por avión, por tren. Montos semanales fijos y variables de UPEX, recién creado por la acuñación Aplan Sistema. Como aquí puse, creo que esta es la nueva propuesta de Aplan. Entonces, aquí, de esta manera, entran los UPEX, al Fondo Monetario de la Comunidad. ¿Cómo salen los UPEX? Ya hablamos. Ganancias recurrentes por tener propiedades. En el momento nos están pagando el 14.3% mensuales por nuestras propiedades. Como pueden ver, me estoy ganando 146.36 UPEX a la semana, al mes. perdón. Estos es 146... .36 UPEX, me los dan al mes solamente por tener esta propiedad. Y la razón es porque nos pagan el 14.3% por tener esa propiedad. Recompensas únicas por completar colecciones, el boost, el bono, campañas de marketing y otras, eventos como el Rush, promociones. Entonces, así es como entra y salen los UPEX en el fondo monetario de Apple. La siguiente es una breve ilustración de cómo fluyen los fondos en la economía desde la perspectiva de un jugador. Y puse al chapulín para que entiendan, para que sea un poquito más, más interesante. Por ejemplo, el chapulín decide comprar UPEX en la tienda por fía, por dólares, euros y en moneda de otro país. Los UPEX se transfieren del fondo de Aplan a la cuenta del chapulín. De estos 50 mil millones de UPEX, el Chapulín compra UPEX y de aquí van sacando los UPEX. Appland cobra el FIAT menos las tarifas de la pasarela de pago, lo que cobran las tarjetas de crédito tal vez. Así es como se mueven los, los UPEX, ¿verdad? Luego otra, el Chapulín compra un paquete misterioso con 10 propiedades en la tienda por UPEX. Yo que sepa, jamás se han vendido paquetes de propiedades. Tal vez al principio, pero la verdad no sé. Pero este es un ejemplo que dieron hace en el 2019. Las propiedades se agregan a la cuenta del jugador. Los UPEX de las compras se des, destinan al Fondo Monetario de la Comunidad. ¿okay? Entonces primero compró el Chapulín UPEX, le dieron los UPEX. Sus dólares se fueron a Aplan, a la compañía de Aplan, para pagar por los gastos de tener ese negocio, esa empresa. Esos UPEX que recibió el Chapulín los usó para comprar un paquete misterioso de 10 propiedades. Esos UPEX que usó para comprar esas propiedades se fueron al fondo monetario de la comunidad. Y él se queda con las propiedades. Después, el Chapulín conserva tres propiedades de esas 10. Para propósitos posteriores, okay, el fondo monetario de la comunidad asigna ganancias recurrentes a la cuenta del jugador. Esas tres propiedades que se quedó le van a generar ingresos mensualmente del 14.3%. Esos UPEX mensuales salen del fondo monetario de la comunidad. El Chapulín recopila manualmente ganancias recurrentes de la aplicación. ¿Qué es eso? Un ejemplo muy fácil. Aquí, dicha haría esto, se viene aquí donde están los UPEX, porque recuerden, esto, todo esto, son de visitas que me han dado, pero también, ¿cuántas me han dado? Todos estos UPEX son de, de mis ganancias mensuales de todas mis propiedades, del 14.3%, todo esto, tengo como, ah, dejen ver, como 3 días que no, 3, 4 días que no recolecto mis mis este ingresos mensuales, esta, por ejemplo, propiedad de, Clo de Clovis, me ha en cuatro días me ha pagado medios, medio UPEX, okay Voy a colectar recolectar mis UPEX. A eso se refiere esa parte del, del documento. Aquí, el chapolín recopila manualmente ganancias recurrentes en la aplicación. Es lo que acabo de hacer. Recuerden que sé que va a quedar con tres propiedades de las diez después cuatro de esas propiedades Uh, las va a usar para completar dos colecciones. El fondo monetario de la comunidad agrega dos recompensas únicas a la cuenta del jugador, el bono de cada colección. Una vez más, como les dije, tengo que explicar esto bien para los nuevos jugadores que no le entienden mucho a esto. Se les agradece su paciencia. Si sí, compro propiedades, por ejemplo, en el mercado secundario aquí de Lakeshore, bueno, vamos a poner de, de Just Town porque el ejemplo dice que son cuatro propiedades. Ok. Y. Compro, una de, compro dos propiedades en Just Town. Y compro dos propiedades en de la mafia. El bono de 45 mil UPEX para la colección de la mafia. El bono del Just Town de 19 mil UPEX. Esos UPEX salen del fondo monetario de la comunidad. A eso se refiere esta sección. Por cada propiedad de la colección, las recompensas recurrentes aumentan. Los ingresos mensuales de OPEX son más altos. Perdón si los estoy mareando de tanto moverme, pero ¿de qué se refiere esto? Tengo cuatro propiedades en esta colección. y Como pueden ver aquí, lo mínimo que me pueden dar por tener esta propiedad en una colección básica son 34.97 UPEX al mes, pero como la tengo en la colección más alta que puede estar esta propiedad, me está dando 30 UPEX más al mes, 64.22 UPEX al mes de lo que me está dando esta propiedad. Estos UPEX extras por tener en colección salen del Fondo Monetario de la Comunidad. El Chapulín recopila manualmente las ganancias únicas y recurrentes en la aplicación como parte de la jugabilidad, lo que acabo de enseñar hace ratito. Entonces, ahí ya tiene siete propiedades, ¿verdad? Cuatro más tres son siete, nos quedan tres. El Chapulín pone a la venta tres propiedades por UPEX en el mercado secundario. Las tres propiedades se encuentran, encuentran compradores, los cuales aceptan la venta del Chapulín. Cada comprador. Paga el precio de las propiedades y los ingresos se agregan a la cuenta del Chapulín. Hablamos de eso, que si vendo una propiedad, me dan esos UPEX. Esos UPEX vienen de los jugadores, de la cuenta de los jugadores. Si compro... Uh, ¿Dónde estoy? Si compro esta propiedad, voy a pagar... 209,998.95 UPEX que me los van a restar de mi cuenta. De aquí van a salir. Pero miren, recuerden que habíamos dicho que van, vamos a pagar el 5% más de comisión a los de Hablan. Esos 10,000 UPEX más van a ir al Fondo Monetario de la Comunidad. Y aquí dice el chapulín, los compradores tienen que pagar cada uno una tarifa del 5% por cada transacción. Estas tarifas se agregan al Fondo Monetario de la Comunidad. ¿Okay? Esto es todo. ¿okay? Esto es lo más básico de cómo son estos dos fondos monetarios. Ahora de lo que vamos a hablar, familia, es por si quieren saber cuántos UPEX hay en el Fondo Monetario de Aplan y de la Comunidad, es muy fácil de encontrar eso, ¿ok? Lo que tienen que hacer es vayan a UPEX LAN. Busquen su, su nombre, su número de usuario. Tengo un video explicando cómo hacer esto. Pero cuando le aprietan aquí a uh, su número de cuenta en la cadena de EOS, los lleva aquí a su cuenta. Y aquí donde dice UPEX, Upex seleccionan, abren una nueva página y aquí están los mil millones de UPEX. Aquí es como están repartidos. Recuerden que acabamos de hablar que al principio mil millones de UPEX fueron para Aplan, para venderlos. Y mil millones de UPEX son de la comunidad que se usan para pagar premios, para pagar este, los ingresos mensuales de las propiedades, las colecciones, eventos, concursos. Quiero que vean esto. El Fondo Monetario de la Comunidad tiene 87.7%. Una diferencia de 37.7%. El Fondo Monetario de APLAN solamente tiene el 6.7%. Y los jugadores tienen el resto. ¿Nunca me he puesto a ver esto? Por eso les digo que me fascina hacer videos para, para ustedes porque también aprendo. Cuando vi esto dije, ah, ya entendí, ya entendí la razón por la cual quieren hacer este cambio. ¿Por qué? El 6, el, el 6.7% de 50 mil millones, porque, ¿cómo fue lo que puse? Ah, 50 mil Millones de UPEX son 50 millones de dólares. Aplan ¿Okay? tenía 50 millones de UPEX para vender. Ahora solamente le quedan el 6.7%. Que son 3 millones 350 mil dólares. Si llega un jugador, si llega una ballena grande como Abdullah, uno, dos, tres jugadores grandes, y quieren invertir millones de dólares en el juego, quieren comprar UPEX, solamente van a poder comprar 3.3 millones de dólares en UPEX. Es lo que le quedan a los de Aplan, familia. Los de Aplan ya no tienen UPEX para vender solamente 3.3 millones de dólares. ¿Qué pasa si llegan jugadores grandes y quieren invertir en el juego y dicen solamente me van a dejar invertir 100 mil dólares? Tal vez se salgan, para ellos no vale la pena. Esos 3.3 millones de UPEX que, que quedan en el fondo monetario de Aplan, solamente los ayudará tal vez para seis meses para cubrir los gastos de la compañía, un año, no sé. Por eso es que tienen esta nueva, esta nueva propuesta para la comunidad. Y en el siguiente video vamos a hablar de esto, porque tengo que leerlo unas dos veces más, porque hay unas fórmulas y todavía no le entiendo bien qué es esto, ¿OK? Aún no. Pero lo principal que quiero que entiendan, de este video que empezamos a hablar ahorita, cómo se relaciona con el fondo monetario que tenemos ahorita los de la comunidad con lo que le queda a hablar. Y de aquí en fuera, siguen todos estos jugadores que tienen un 0.03%, 0.02% de UPEX. No quiero empezar a hablar de esto ahorita porque a lo mejor me repito en el siguiente video, pero es importante que sepan de estos dos fondos monetarios, ¿ok? Muy muy importante. Y cómo que es que los de Aplan ya se les está acabando los UPEX por vender y que lo que quieren hacer en el futuro es mintear más UPEX para que puedan vender más a otros jugadores. Tal vez me tarde unos dos días en subir el siguiente video, familia. No sé, voy a tratar de empezar a grabar el video. El, el día de hoy, este, este viernes pero te, todavía tengo que editar este pero en fin eso a ustedes dice que no les importa pero espero que les haya ayudado un poquito esto y así para cuando hablemos de este cambio que quieren hacer los de Hablan porque van a hablar sobre estos dos fondos monetarios de la comunidad de Hablan y cómo nos puede afectar en el futuro y van a están pidiendo que votemos o que vamos van a decir van a pedir que votemos en unas semanas tal vez importante que sepan de qué se trata esto para que tomen la mejor decisión para ustedes como inversionistas en el juego o como jugadores y espero que me pueda yo explicar muy bien en ese video. voy a leer un par de veces más porque estas fórmulas en realidad me tienen confundido aún. ¿En qué familia? Bueno, dejen un like si les gustó. Recuerden que el documento este del PDF lo tenemos ahí en el barrio, en la sala de eventos de Ablan. No se olvide dejar un like. Uh, si son nuevos para el, en el canal, les recomiendo que se suscriban para que se enteren de todo lo que pasa en el juego. Los esperamos en el barrio, familia. Que tengan bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.